soy 0 y este es un capítulo más de Road to 1, el número 3. Vamos a ver cómo nos va en este sobre. Vamos a abrir este sobre y uy, nos vino Dost. La verdad es que no, no lo conozco. Pero viene el Cata Díaz. Este jugó la Copa Libertadores con el River, la Intercontinental, nombre de, de Abolengo. Pero bueno, con el siguiente partido. Y nos toca contra un Falcao, Royce, Silva, Iniesta. Es un equipazo. Vamos a ver cómo nos va contra ellos. Aquí empieza el partido. La tiene Eder, Eder la toca para Escali Escali para Moses Uf, Le pegó con la, con la de palo Moses, la verdad una oportunidad increíble Un partido que no puedes fallar Moses, se quita uno, se quita dos Piqué no puede llegar a la pelota ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Moses! ¡Qué golazo, dile! ¡Dile, Carleto Anchelote! ¡Acá estoy! ¡Aquí estoy! ¡Quiero jugar para el Madrid! ¡Qué golazo! ¿Dónde la puso este hombre? ¿Qué riflazo le pegó? ¿No tuvo nada que hacer Peter Sech? ¡Qué pedazo de gol! Desde la jugada inicial con una finta y después ahí el Rainbow. Qué bárbaro. La que la tiene Vincent para Eden. Eder para Ramsey, nuestro jugador invitado. Para él se la devuelve. Solito Edel queda se recorta uno! ¡Eder le va a pegar! ¡Uno! ¡Scali! ¡Scali! ¿Dónde está Molder? ¿Dónde está Molder, Scully? ¡Qué golazo! Míralo! El porte, qué hombre. Este jugador de bronce, pero con corazón de oro. Llevamos 2 a 0. Estamos 3 puntos para subir a la división número 7. Ay. Ay, qué gol nos acaban de meter. Nada que hacer un cabezazo de Transpaya Increíble aquí. La siguiente jugada. Ay, nos hicieron el segundo. ¿En qué momento? En dos instantes nos empatan el partido. Esto es lo que pasa, aquí se lesiona uno de mis jugadores Minuto 82, un cabezazo Y nos dan la vuelta Nos dan la vuelta Falcao Con el triplete aquí y, y la verdad es lo que pasa con estos equipos Que sinceramente pues la verdad, se pueden dar la vuelta en un instante. Ya minuto 90. Vamos a ver qué puede pasar. Aquí un rebote. Otro rebote. La tiene Ramsey. ¿La controla para quién? Aquí entró de cambio Castillón. La toca Castillón. Castillón. Hola al 90. Qué agónico. Estos partidos saben saben a gloria. Ahí está Philip Lam. Lamentándose. Vean el pase de Ramsey. No puede ser Castillón. No perdón. Acaba de entrar y dice: Yo quiero estar en este equipo. Pero esto no va a ser todo porque aquí mandan un pase elevado y... El triplete, el triplete de Falcao al noveno. Así estuvo el partido, durísimo, tristísimo. Labraron equipazo, hemos hecho un gran partido todos. Y vean, nos quedamos a tres puntos del de anhelado ascenso a la división 7 que no ha sido nada fácil. Vamos a ver cómo nos toca contra este equipo. Es matar o morir a esta Balotelli, a esta Valencia... Ahí está Nash ahí está Tim Howard atrás de las barbas. ¿Qué barbas de Tim Howard? Creo que están como de, de dos meses esas barbas. Y el equipo es el de USA en el Libertador, en mi estadio. Ahí está el Columbus Q, mi, mi, mi logo. Y no va a pasar mucho tiempo para que aquí va el hotel y de un riflazo y nos haga el primer gol. Faltando dos partidos para terminar la temporada. No podemos perder este juego, tampoco lo podemos empatar Hay que ganarlo, por favor, por el amor de Deutsch Ahí la tiene Moses, ahí se quita uno, ahí se quita dos Ahí va Lari, la tiene para Eder toca tócala! ¡Ey, falta! ¿Falta penal? ¡Claro! ¡Claro, penal, árbitro! ¡Por supuesto! Y amarilla, toma la barbón Por así que toma la barbón Aquí va a cobrar Eder y pum ¡Gol, papá! Ya empatamos el partido, minuto 27, más tiempo que vida ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Nada que hacer para Tim Howard, ahí la tiene Scully, para Eder, la tiene para Ramsey el invitado de honor, Ramsey para BDC el francés, lo tiran, lo bajan del camión, del autobús, y es penal, ¿otra vez penal? Claro que es penal, por supuesto, no le grites al árbitro, por supuesto que es penal, ahí lo jalaron de la playera y no, lo quiero que lo cobre, Scully, este lo cobras tú Scully, Carlos el equipo al hombro, yo lo quiero subir a división 7, yo quiero estar ahí con ustedes, yo soy el del momento. Escali, gol golazo de Escali. Corazón de oro, corazón de oro. bailale baila vale, este corazón. Ahí está el corazón negro en su brazo. Y nos damos 2 a 1 en el marcador. Aquí la tiene Moses. Y lo bajan del camión. Lo bajan. No lo puedo creer otra vez. Penal el tercer penal del partido. Moses, claro. Reclámale. Hay que ver la repetición. Vamos a observarla. ¡A ver! ¡Ay! ¡Bajan, brother! Uf, ¡Ese se pudo haber dislocado el cuello! ¡Híjole! Eva eh, de nuevo Scully. Eso da nada. Eso yo nunca. Ese es tu momento. Scully, irlandés, de Watford, de Inglaterra, de Irlanda. De donde seas, Scully, pero tu magia, por favor. Este es el momento de fallar. ¡Gol! contra Scully! ¡Jobar contra Scully! ¡Me engañó completamente al centro! ¡Gol! ¡Un golazo, Scully! Mira tu gente, cómo te grita. Escali, Escali. Gritan en el estadio y ahí en el centro, papalor, Allá, mero. La tiene Balotelli, minuto 75. Esto no se ha acabado. Corre Balotelli, corre Balotelli, portero. Porterazo, porterazo. Pero aquí hay un tiro de esquina. Malditos rebotes, malditos. Malditos rebotes y un cabezazo que nada que hacer el portero. No, ni siquiera se estiró el oro de. Y esto se pone de locos, minuto 90 Se está acabando el partido y el anhelado ascenso A la división 7 y llega Y llega, y llega el ascenso De la mano de Scully De la mano de Moses, de la mano de Enel Este ha sido un Gran, una gran, gran, gran temporada Y pues, gracias por ver este video Y esperemos que Sigan las aventuras de Scully y compañía En ese anhelado boleto A la división número 1, la división de honor No va a ser nada fácil, como no lo han visto estos partidos, ya son equipos muy bien armados con jugadores muy buenos la no. verdad es que me, me ha costado muchísimo trabajo llegar a la división 7, pero vamos a llegar a la división número 1 pues bien, hemos llegado al fin de este video y recuerden los piferos, jugando como Escoli, marcando 3 goles de penal como Archundia. FIFA la vida